Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a mi canal. Si no me conoces, me presento, soy Katy Oliveira y soy farmacéutico experto en dermocosmética. Y el día de hoy vamos a estar conversando acerca de un activo que pueden utilizar todo tipo de pieles y que no es el retinol, que también va a ser un transformador de la piel y que es una maravilla. Se trata del ácido acelaico. Así que si no lo conoces, quédate que lo vemos. El ácido acelaico comienza a utilizarse En cosmética a partir del año 2003, cuando se encuentran Propiedades en el tema Del tratamiento de la rosácea Los investigadores al estudiar el ácido acelaico Comienzan a ver en estas personas Que tienen rosácea, que adicionalmente También va a tener efectos Sobre el acné, sobre las manchas Va a ser antiinflamatorio Va a ayudar con la luminosidad de la piel Disminuye también el sebo En la piel, mejora la hidratación Y también ven que evita que los folículos se taponen y que haya un recambio mayor y mejor en la piel. Es por ello que básicamente todos los tipos de pieles se pueden beneficiar de este ácido. Adicionalmente se le han encontrado propiedades exfoliantes, no tanto como un alfa hidroxiácido pero sí se le llega a considerar que tiene algunas propiedades exfoliantes. Y también antioxidantes por lo tanto va a detener esa producción de radicales libres que se puede producir con la radiación día a día así que es un complemento ideal para poder utilizar dentro de tus rutinas sin tenerle miedo en el caso de pieles que sean muy reactivas porque más bien te vas a beneficiar de su efecto antiinflamatorio como pueden ser pieles muy sensibles con dermatitis o con rosácea. Puede ser utilizado tanto por la mañana como por la noche, pero mi favorito es utilizarlo en las noches alterno a otro activo transformador de la piel, como puede ser el retinol. Que si no has visto mi video de retinol, te lo dejo por aquí arriba limpiado. El formato sería el siguiente. Lo puedes utilizar por las mañanas. Si deseas, utilizarías tu limpiador habitual, ácido acelaico en la fórmula que lo consideres y luego tu crema hidratante y protección solar. Ahora, si prefieres utilizarlo como lo hago yo, y sí, actualmente también lo utilizo porque es un producto seguro incluso en el embarazo y lactancia. Pues pasarías a utilizarlo por las noches. Yo actualmente, porque estoy embarazada, no puedo utilizar los retinoides. Pero antes de estar embarazada, combinaba una noche de retinoides y una noche de ácido acelaico. Actualmente, pues solo utilizo el ácido acelaico. Y viene fenomenal, sobre todo en el periodo de embarazo, donde nuestra piel se pone mucho más reactiva y al mismo tiempo podemos ir tratando las manchas sin descuidarlas. En fin, que en la noche se utilizaría de la siguiente manera? ¿Haces tu doble limpieza? Aplicas un tónico, si quieres aplicarlo, no es necesario. Vendría tu ácido acelaico y tu crema hidratante. Si lo quieres alternar con retinol, lo mismo, pero va a ser una noche de acelaico y una noche de un retinol. En cuanto a las concentraciones para utilizar, se ha visto que por debajo del 10% no hay efectividad clínica. Es por ello que vas a conseguir las concentraciones en el mercado a partir del 10%. Recuerda que no siempre más va a ser mejor. Comienza con el 10% si nunca lo has utilizado. Y actualmente lo venden en concentraciones entre el 10% y el 20% a nivel cosmético. Esta es una excelente forma de optimizar tu rutina sin comprometer la irritación en la piel, sino todo lo contrario, te va a ayudar muchísimo a calmar tu piel. Y hasta aquí el video de hoy, cortito, sencillo, pero es un tip rápido que puedes aplicar desde ya en tus rutinas para optimizarla. No te olvides seguirme y darle a la campanita para no perderte las notificaciones de este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!